La peor de las pesadillas ni en la imaginación del más osado guionista de películas de terror hubieran tenido cabida algunas de las escenas que a continuación te relataré no se trata de productos de ficción ni exageración pseudocientífica alguna todo lo que viene a continuación es real prepárate porque estamos a punto de sumergirnos en las profundidades del iceberg de las enfermedades mentales en este iceberg descenderemos rápidamente a niveles inferiores, dejando enfermedades mentales como la esquizofrenia en la superficie por ser de las más conocidas. Así que guiemos nuestra nave a la fría oscuridad y conozcamos el síndrome de Capgras. Esta enfermedad fue identificada en 1920 responde a una ruptura de las conexiones entre las partes del cerebro encargadas del reconocimiento visual y las que se dedican a las respuestas emocionales. Los pacientes son incapaces de reconocer las caras familiares. Ven la cara de su cónyuge, de su hijo, de su amigo, pero no pueden procesar la información que identifica a dichos sujetos, por lo que viven condenados a no reconocer a nadie, a creer que todos los que lo rodean son extraños impostores que se hacen pasar por sus familiares. Síndrome de Tourette. Un trastorno genético que padece uno de cada 200 individuos con tics crónicos. Los aquejados sufren movimientos compulsivos que pueden ser de todo tipo, desde simples gestos a verborrea. Los afectados no pueden controlar las frases que dicen y se ven a sí mismos emitiendo groserías, insultos o vocablos malsonantes relacionados con el sexo o la escatología. A esta incontinencia verbal se le conoce como coprolalia. Helps me with my tics. Um. Help with my tics. You're done. You're done. I like a little break. So. Síndrome del acento extranjero. Esta enfermedad consiste en la tendencia irrefrenable a hablar con un patrón de lenguaje distinto al propio. Esta enfermedad es tan rara que solo se ha registrado menos de 100 casos en la literatura médica. A veces mezclando dos idiomas y a veces simplemente se inventan un idioma desconocido. <risa> Tricotilomania. es la necesidad irrefrenable de arrancarse el pelo de la cabeza las cejas, las pestañas o el vello púbico esta enfermedad la sufre solo un por ciento de la población por lo que es bastante rara en este nivel del iceberg las aguas son congelantes y las enfermedades son cada vez más perturbadoras ceguera de movimiento. Los pocos casos conocidos son consecuencia de un accidente cerebrovascular que impide a sus víctimas ver objetos en movimiento. Todo lo que permanece estático es percibido sin problema, pero si se genera el menor movimiento, el objeto desaparece de su vista. Síndrome de Manchelsen. Se trata de una enfermedad ficticia de la conducta. Los pacientes simulan estar enfermos, se autolesionan y llegan a mutilarse en las piernas o las manos. Todo es motivado por un desorden emocional que los obliga a llamar la atención permanentemente sobre ellos o sus familiares. En este caso, pueden llegar a herir a sus propios hijos o cónyuges. Síndrome de la mano rebelde. De este extraño mal, solo se han identificado 40 casos desde 1909. Se trata de una perturbación neurológica también conocida como síndrome del Dr. Estrangelov. Los pacientes observan con asombro cómo una de sus manos se comporta con autonomía, como si tuviera un cerebro propio. El enfermo es incapaz de dirigir los movimientos de su propia extremidad, que en ocasiones se revela contra el resto del cuerpo, golpeándolo o arañándolo. Algunos afectados llegan a atarse las manos porque tienen miedo de lo que puedan hacer con ellas. What's wrong? I think I have alien hand syndrome. What's alien hand syndrome? That's where you lose conscious control of your hand and starts acting like it's got a mind of its own. Es como si la mano cobrara vida propia y tratara de lastimar al resto del cuerpo, incluyendo el provocar la muerte del paciente. Los neurólogos creen que el origen de esta enfermedad y de otras que afectan al autocontrol y la voluntad reside en algún tipo de desconexión neuronal en las áreas del cerebro que se encargan de regular el flujo de información que recibimos del entorno y contrastarlo con nuestros propios deseos. De algún modo, estos pacientes han perdido la voluntad de su propio movimiento. Esto podría ser la parte más profunda del iceberg, pero en esta ocasión aún hay más enfermedades mentales sumamente extrañas, tan raras que solo existen en ciertos lugares. Mal de Amok. Solo se da en los habitantes de Java, en Indonesia, que tras sufrir un trauma social o una gran vergüenza, se ponen a correr sin control destrozando todo lo que ven a su paso. Wild mal Esta enfermedad solo se da en Papúa, Nueva Guinea, y solo afecta a hombres entre 30 y 35 años que comienzan a comportarse como poseídos y terminan huyendo a la selva donde sobreviven solos como hombres salvajes Coro. una extrañísima enfermedad que se da en China el paciente cree que su pene se está haciendo cada vez más pequeño y se obsesiona tanto con ello que terminan entregándose a la locura Datu, ocurre en India y se trata de un empobrecimiento del estado de ánimo de un hombre, debido a la creencia de que va perdiendo la vida cada que eyacula al masturbarse o tener relaciones con mujeres. Hemos llegado al final de este iceberg, pero solo por el momento, ya que en la oscuridad en la que nos encontramos pudieran surgir otras enfermedades igual o más extrañas que las que hoy vimos. Dale like al video, déjame un comentario y compártelo si te ha gustado. Mi nombre es Oxla Castro y te esperaré en el siguiente Iceberg. No te lo puedes perder. La música de este video fue cortesía de Repulsive.